Hay kilómetros de coches abandonados. Nos dejarían cuando lo hagamos. ¡Es una coche! ¡Recarga! ¿Una botella de vómito? Por la rampa. ¡Recarga! ¡No, no! ¡Recarga! ¡Chute de adrenalina! ¡Adrenalina! ¡Hacha! cargando! Desfibrilador Me servirá Hay unos focos allí, podría ser una salida Cargando. A alguien le valdrán. Hunter. Autopista bloqueada. Vamos por el motel. ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Coged un arma a todos! hacia la derecha mirad las habitaciones no disparéis al coche encontré píldoras. super vitaminado y mineralizado perfecto pistolas coged un arma todos De lujo Alguien en la cabeza con esto. ¡Suscríbete Hay píldoras Podríamos necesitarlas Chute de adrenalina. Adrenalina. Cuidado, cuidado. ¡Carga! Cargando. Cargando. Pienso quedarme unas píldoras. Aquí Nos servirán Por esta ventana Por aquí. Por Píldoras. Parat, que me cure. Ah, bien. Ah, oh, sí, he recuperado. ¡En tus I got it. Prisme, por fin. Sí. Oh, sí. Cojo el barranco, es eh, pronunciado. Cojo escopeta. Cojo la escopeta. Munición incendiaria. Van unas incendiarias. Sí. Tened mucho cuidado. No somos los primeros en trabajar este ataque. Toma esto. Seguro que le das mejor uso que yo. ¡Hostia! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, tienes. No me hace falta. No me voy a disparar. SHUT! Ah! cargando Se pues por aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay una no, hemos llegado. ¡Cargando! No empezamos a dispararnos nosotros. ¡Recarga! ¡Cargando! Hay un refugio en el tráiler. Venga, no paréis. Coño, ¿qué? Sí, te hoy. sigo. Te sigo. Chupaos esas cabrones balbuceantes. ¡Eh! ¡Los Midnight Riders! ¡Me encantaban! ¡Tenían la mejor pirotecnia del mundillo! Estoy de acuerdo. ¡Vaya espectáculo! Vale, ¿listos? Vale. Sí. Sí.